Mediante la aplicación constante de estos principios de vida, la inteligencia de la fuente se vuelve cada vez más, la identidad de la entidad. Y la entidad se vuelve, la identidad del instrumento humano. De este modo, la identidad es transformada. Y a raíz de esta transformación, el soberano integral, unifica, el instrumento humano con la entidad, y a la entidad con la inteligencia de la fuente. Es esta unificación y cambios de identidad... ...el claro propósito de expresar los principios de vida del soberano integral. Si hay alguna otra intención u objetivo... ...estos principios permanecerán incomprendidos... ...y sus poderes catalíticos dormidos. Es la perspectiva del soberano integral... ...que toda vida es amor puro... ...en su expresión más plena. Y que en este concepto único... Toda vida es concebida y existe por siempre. Esto se convierte en la creencia central, desde donde todas las otras creencias surgen. Y por su extensión, el sistema de creencias de uno surge con una clara intención de apoyar esta perspectiva fundamental, de nutrir, observar y apreciar el universo de la totalidad como la cuna a partir de la cual se crea, evoluciona y, en última instancia, se reconoce toda la vida. Estos principios de vida son meramente símbolos representados en palabras y sirven al instrumento humano como una receta potencial para remover las brasas de luz que incansablemente arden en su interior. No se requieren técnicas o rituales específicos para invocar el poder de estos principios. Son simplemente perspectivas. En un sentido real, son intenciones que atraen experiencias que expanden la conciencia. No proporcionan soluciones rápidas o comprensiones instantáneas. Son amplificadores de la voluntad e intención personal, que aclaran cómo vive uno. Su poder transformativo está contenido exclusivamente en la intención de su aplicación. A través de estos principios de vida del soberano integral, el individuo puede convertirse en un maestro de ilimitar al ser. Se establecen límites, se quitan los velos y la luz de uno es bloqueada, simplemente porque los controles jerárquicos externos, crean miedo a las prácticas místicas y desconocidas de un ser soberano. En estos principios de vida, si verdaderamente se aplican con la intención adecuada, están las herramientas para acelerar el surgimiento del soberano integral, y para sentir su perspectiva, sus ideas y sus poderosas habilidades para crear nuevas realidades y darles forma como aventuras de aprendizaje que liberan y expanden la conciencia. Este es el propósito fundamental de los principios y quizás la mejor razón para explorarlos.